ataque algo de cuidado siempre ayuda no se rindan esta lucha es por la victoria estar abajo solo hace que el regreso sea más emocionante vamos a levantarte estás floreciendo. Qué suerte que estaba aquí, eh. Mi plataforma está aquí. Disculpa, ¿lo hacemos juntos? Soca de la acción, vida desenfrenada, dedica cada momento a convertirte en quien eres realmente.